Buenos días, amigos de Consultando con Ana Simó. Espero que se encuentren muy bien. Nosotros estamos de por sí agradecidos de que ustedes se conecten a través de las redes sociales, de la televisión, del radio, desde donde esté. Y escuche este programa para su beneficio y el de la familia. Me acompaña nuestro cirujano plástico, doctor Franklin Peña. Vamos a hablar de cómo lograr recuperarse fácil de una cirugía plástica la palabra fácil doctor es muy de este tiempo, todos lo queremos fácil y rápido, es posible Muy buenos días Rocío, Qué gusto me da compartir con ustedes y con todos los amigos y amigas que diariamente ven el programa consultando con la doctora Nancy. Eh, fíjate que una cirugía plástica es algo serio es un procedimiento quirúrgico en el que los pacientes están sanos y van a tener una convalecencia entonces el objetivo es que estén después de la cirugía que estén sanos, que lleven a cabo su recuperación y que terminen mejor de como estaban de modo que siempre en cirugía plástica lo principal va a ser la selección del paciente y que los pacientes califiquen tanto desde el punto de vista físico de su salud y mental, porque ese es un problema constante que recibimos en la consulta los pacientes que califican, que están bien de salud, pero que tienen un trastorno quizás de dismorfia corporal, se ven defectos que solamente ellos ven, eh, o tienen expectativas fuera de lo real, o tienen algún, algún problema psicológico que no nos permite llevar a cabo la cirugía. Ahora, cuando ya el paciente califica Desde todos los puntos de vista Hay algunos tips importantes Algunos puntos que pueden hacer Que se recupere más fácil O más difícil Que pase trabajo durante la recuperación O que le vaya bien Y eso es lo que vamos a compartir hoy con ustedes Doctor, me llama la atención Que usted dice Que a veces los pacientes califican eh, Por ejemplo, en sus medidas En su peso, sus análisis salen bien pero tienen algo en la cabeza Tal vez se encuentran sus senos Muy caídos, pero tienen los senos bien O tal vez quieren parecerse Demasiado a un artista O tal vez están deprimidos Porque no tienen las nalgas muy grandes Es decir, hay factores psicológicos Que impiden que usted Le haga una cirugía a alguien Sí, claro Fíjate, por ejemplo Un caso muy común es que Alguien pierde a su pareja Okay. se separan, se divorcian se alejan y ese es un proceso psicológicamente que altera las emociones cuando te dejas de una pareja que tiene varios años o, o muchos años okay. o un tiempo sucede que tus emociones no están disponibles para que puedas tomar decisiones importantes y ese es un caso que frecuentemente me acabo de separar me acabo de divorciar y quiero una nueva imagen, entonces no es conveniente que la paciente en un periodo de duelo por alguna pérdida o de la pareja o un duelo eh, por alguna pérdida de que fallezca un familiar no es el momento indicado, deben de pasar unos meses para que el paciente pueda tomar una buena decisión eso es un ejemplo no que es de lo más común cuando hay alguna separación o algún divorcio, que la mujer o el hombre también, porque tengo pacientes en esa misma condición. <coughs> no es el momento ideal para tomar la decisión de hacerse una cirugía plástica. Ok. Imagina, doctor, que con frecuencia llegan mujeres a su consulta que le dicen: Doctor, quiero ponerme más buena, quiero eh, tener los pechos paraditos, las nalgas eh, un poquito más grandes y hacer comparaciones. En esa situación sí, sí se puede realizar una cirugía en el caso de, la que, de que la paciente tenga las expectativas reales, sí se puede porque siempre queremos ser mejor y si tenemos, eh, en el caso de una mujer o de un hombre, tiene el cuerpo que le sobra un poco de grasa o tiene una forma cuadrada en la cintura, dice doctor, me quiero parecer como tal persona, eso no está mal pero no es que quiero eso es ser exactamente, quiero tener la nariz de Jennifer López te, quiero tener la nalga de tal persona cosas así tan exactas, hay veces que no se pueden lograr, porque aunque se consiguen resultados asombrosos en cirugía plástica, no es menos cierto que hay cosas de la naturaleza, del cuerpo que no podemos cambiar, y entonces lo que hacemos hincapié es que cuando ya se lleva a cabo la cirugía, el paciente va a tener su proceso quirúrgico, planifique ante todo, proceda la recuperación, no planificar la fecha de cirugía nada más Sino planificar que debe de estar dos o tres semanas tranquilo Dos o tres semanas con alguien 24 horas en su casa Ayudándole Porque no va a poder hacer su comida solo Bañarse sola Hacer todas las cosas que hacemos normalmente Y si tiene niños pequeños también Necesita tener quien lo ayude Hace pocos días tengo una paciente que se está preparando para su cirugía, okay. pero entonces tiene un niño pequeño, una hermana le envió sus dos niños también para que se queden unos días en la casa, sucede que una de la que la ayuda en el servicio con los niños se enfermó y entonces no puede planear la cirugía para operarse ahora, porque necesita tener el apoyo para cuidarse a sí misma, no va a poder cuidar a los demás. De modo que eso es muy importante, planificar la recuperación y quién le va a atender. Ese es el punto número uno de cómo lograr que la recuperación sea más llevadera, sea más fácil y que sea una experiencia favorable. Cuando la cirugía se lleva a cabo de manera impecable, todo sale bien, las cosas se pueden complicar. Si la paciente no tiene el cuidado, no tiene el apoyo, no tiene quien la ayude a levantarse de la cama, o a bañarse en esos primeros días. Entonces, si las cosas salen bien, queremos que el proceso sea lo mejor posible, de modo que influye mucho ese apoyo y esa ayuda. Ese es el punto número uno, planificar la recuperación y que alguien esté disponible para cuidarle siempre. Bien, claro. Doctor, sabe, algunas personas no tienen, como usted dice, la posibilidad de tener a alguien 24 horas. En casa cuidándoles Y he visto eh, algo que se llama eh, Como casa de recuperación ¿Usted lo recomienda eso? ¿En qué, en, ¿En qué consiste? Porque es muy necesario a veces Es correcto Cuando no tiene la ayuda de la pareja Quizás de un hermano, una hermana, la mamá Entonces puede convenir Que se contrate a una enfermera Para que vaya a su casa O si vive fuera O no quiere molestar a sus familiares O quizás no tiene la comodidad necesaria en su hogar, pues puede tener los servicios de un recovery house, que consiste en una, así mismo como su nombre lo dice, casa de recuperación. Es por lo regular una casa o un apartamento donde hay enfermeras, hay médicos, hay asistentes que le ayudan a todo, a comer, a bañarse, le ofrecen un menú de lo que quiere desayunar, comer, meriendas, Llevan a cabo las curaciones de manera precisa porque tienen experiencia en esto. Y han proliferado, Rocío, en los últimos cinco años una cantidad enorme de casas de recuperación, que resulta incluso hasta preocupante porque debe haber, debe haber una orden y un reglamento para las casa de recuperación, que no los hay imagínate que tú decidas, bueno yo veo que hay mucha paciente de cirugía plástica voy a poner un recovery house en mi casa y te da con que tú quieres poner un recovery house y ya mañana tú tienes un recovery house sepas o no sepas del tema, ya tú tienes un recovery house pones una cuenta en Instagram y ofreces servicios de recovery house y hay que tener mucho cuidado también con eso porque pueden surgir infecciones que el paciente no se alimente adecuadamente que no tengan los cuidados y es muy importante que el paciente investigue bien en qué Recovery House. Si así lo decide se va a quedar y aunque es una ayuda muy importante y un servicio de verdad que vale mucho la pena, hay que averiguar en qué es Recovery House. Buscar información, buscar referencias preguntarle a su doctor. Esa es la mejor recomendación. Si usted viene donde mí, yo conozco unos cuantos Recovery House que puedo recomendarle pero hay algunos que no, que el paciente no puede ir, porque o entienden ellos en el recovery house que tienen que darle masajes desde que termina la cirugía, o que no se va a bañar el paciente por varios días, o que no va a comer X o cual cosa, y va contrario a lo que entendemos que es el buen eh, la buena recuperación. Y así cada cirujano plástico conoce lugares que tienen enfermeras y que le pueden ayudar muy bien, de modo que mi recomendación principal es que usted siempre le pregunte a su cirujano plástico, ¿en qué Recovery House usted entiende que me van a dar una buena atención y que sea seguro desde el punto de vista de del manejo de la higiene y de los protocolos de atención y si hay en el Ministerio de Salud Pública un departamento de habilitación que habilita estos centros, de modo que siempre vamos a preferir uno que ya esté revisado y autorizado. Doctor, usted me está queriendo decir que si, por ejemplo, yo me hago los senos y no guardo el reposo que me manda el doctor, es decir, ya no me duele, yo me siento bien, ya no me duele, ya paso una semana, me pongo a manejar, me pongo a cocinar, a cargar al niño, o tal vez me hago una lipo, me hago eh, los, eh, las nalgas, si no guardo el reposo, el resultado puede verse atrofiado. Es decir, no me va a quedar bien. Es Correcto, así es. La cirugía puede salir muy bien, pero la mitad del proceso es la recuperación. Y hay veces que por los medicamentos no hay dolor, no hay molestias. Y los pacientes entienden que están bien. Tengo una paciente que se operó hace un mes. Ella se sentía muy bien a la semana y decidió que por eso ella iba a continuar su trabajo. Como es dueña de negocio, como tiene un establecimiento, ah, bueno, yo me siento bien y voy a trabajar. Pues, ¿qué pasa? Ya tiene más de un mes y dice que tiene molestia, que tiene dolor, pero claro que sí, porque entonces, si no guarda el reposo de por lo menos 15 días después de una lipo, es muy probable que los medicamentos ya no van a ser el mismo efecto, porque después que pasan 15 días, los pacientes no necesitan tomar medicamentos a menos que surja alguna molestia ocasional pero si a la semana comienza a ser un ritmo de vida de manejar, de estrés de moverte tanto pues sí van a haber molestias entonces el objetivo es que el resultado sea lo más llevadero posible el número uno es los hijos recuerda planificar la recuperación y tener quien le ayude 24 horas por las primeras dos semanas uh -huh. el punto número dos tiene que ver con la alimentación, la alimentación, fíjate que hay pacientes, eh, comer, nadie puede estar un día sin comer, ¿verdad?, entonces, previo a la cirugía, el paciente dura, tiene que estar en ayuno, porque durante la operación, su estómago tiene que estar totalmente vacío, de modo que con alguna posición para hacer lipo en la cintura o en la espalda, si el paciente se pone de lado o boca abajo durante la operación, no vaya a tener náuseas ni a vomitar, eso es súper delicado y los pacientes lo entienden muy bien, necesitan por lo menos 12 horas de ayuno antes de una operación como lipoescultura entonces, si el paciente deja de comer a las 8 o 10 de la noche del día anterior es muy importante que sepa que va a tener quizás hambre por ese ayuno, después que termina la cirugía, unas cuantas horas después ya va a comenzar a comer, pero la alimentación debe de ser muy, muy precisa y tiene que ser abundante, alimentos nutritivos y decimos proteína, menos carbohidratos, pero muchos líquidos y puede también eh, ayudarse con vegetales, frutas, carnes, es muy importante que por 15 días 15 días los pacientes se alimenten muy bien, pollo, pescado arroz, habichuela de todo rocío después de que se hace una cirugía como abdominoplastia, liposcultura reducción de senos, tiene que comer muy bien, no es que va a comer para vomitar ¿verdad? pero sí que coma normal adecuadamente, incluso un poco más reforzando la alimentación con eh, alguna bebida como en como alguna bebida proteica lácteos, yogur ¿por qué? porque durante cualquier cirugía de liposcultura abdominoplastia, reducción de senos, se consumen líquidos, el cuerpo va a tener casi 24 horas sin alimentación baja un poco la hemoglobina en niveles considerados normales pero que si el paciente no se alimenta bien puede avanzar y luego tener anemia y que haya necesidad de ponerle hierro, ponerle un suero incluso hasta transfundir al paciente hay veces que los pacientes entienden que si se hizo la cirugía ya de un momento a otro yo tengo 160 libras me hice una lipo y yo no voy a comer nada desde el día de la operación y realmente no, el objetivo es que se alimente muy bien el paciente 15 días. Ahora, después de esos 15 días, sí tenemos que poner atención a la alimentación y comer de manera balanceada, no abusando de las calorías que ingerimos diariamente. Así que eso es muy importante y hay un acompañamiento, después de la cirugía, de qué cosas el paciente puede o no puede comer. Los primeros 15 días de todo, claro, eso no significa que va a comer chicharrón, montongo y y, y esas cosas, ¿no? Comer de todo, cosas que no tengan mucha sal ni mucha grasa. Lo normal, para, para una dieta saludable. Y después de esos 15 días, entonces sí, una alimentación sana para conservar los resultados o incluso mejorarlos. Okay. Hay pacientes que operamos hoy con 150 libras y vuelven el año que viene con 160. Imagínate, entonces no tiene sentido ni que se someta a la operación, porque si usted va a estar comiendo y se opera para estar bonita, y después sigue comiendo igual, o no va a un nutricionista, o no hace ejercicios, no vaya a pretender que se va a hacer una lipo ahora y otra vez el año que viene, y otra y otra. La alimentación es un compromiso cuando el paciente decide operarse. Y ese es el compromiso que, como médico, le pido a los pacientes que cuando... ...son pacientes que tienen sobrepeso... ...¿verdad?... ...porque los pacientes obesos no se pueden operar... ...o cuando son pacientes que están en forma... ...que no pierdan sus hábitos. Ok... ...doctor, ¿y qué pasa cuando hay alguien... ...con alguna condición médica previa?... ...por ejemplo, eh, diabetes... ...usted siempre menciona que si tiene la diabetes controlada... ...pues se puede operar... ...o no sé, alguien que sufra... Eh, ...epilepsia o migraña... ¿Qué pasa con esa persona, la recuperación y la medicación de su enfermedad? Esa parte de la primera, que es la selección del, del paciente, de parte del médico, para que las cosas salgan bien y que el riesgo sea lo mínimo posible, es la selección del paciente. Hay veces que la mejor cirugía es la que no se hace, si el paciente tiene alguna complicación. La cirugía, por mínima que sea, tiene un riesgo y el objetivo es que ese riesgo sea lo mínimo de modo que si el paciente tiene la presión alta o tiene diabetes, todo eso lo vamos a evaluar con el endocrinólogo la diabetes o la tiroides con el cardiólogo la presión alta con el neumólogo o la neumóloga el asma o si fuma o si le dio COVID todos esos detalles se van a averiguar antes de la operación porque después ya no va a servir de nada entonces en ese filtro ...hay veces que los pacientes se decepcionan... ...si están en sobrepeso o en obesidad no se puede operar... ...pero es por su bien... ...si la presión está controlada ahora el cardiólogo le pondrá algún tratamiento... ...si la diabetes está con necesidad de medicación también... ...pero hay veces Rocío que el paciente tiene otras cosas que no son estas... ...tuvo un cáncer o tuvo algún tumor de cualquier tipo... ...le pusieron algún tratamiento con medicamentos para eso, con o tiene un tratamiento con esteroides, o tiene lupus, o tiene algún trastorno en alguna válvula cardíaca, o tiene insuficiencia venosa, hay muchas patologías, muchas enfermedades, que le digo a los pacientes, mire, usted puede operarse, pero el riesgo no vale la pena, y si está bien ahora puede que si se hace la cirugía no va a estar bien o puede surgir alguna complicación y no es que no queramos operarlo, sino que el riesgo no va a compensar una posible complicación. De modo que esos son detalles importantes, porque la cirugía plástica es para pacientes que están sanos y que buscan estar mejor, no para alguien que esté aparentemente bien y que entonces eh, se busque un problema por someterse a este tipo de cirugía que aunque es una cirugía muy necesaria para el bienestar y una cirugía muy necesaria para la calidad de vida, como es una cirugía que no es necesaria para la vida, que no es de vida o muerte, en muchos casos preferimos no hacerla. Pero una cirugía estética, siempre que el paciente califique, le va, le va a sumar a su vida. Doctor, discúlpenme esta pregunta, pero eh, me llama la atención las pacientes o los pacientes pueden mentirle al doctor eh, usted se da cuenta cuando no sé, por ejemplo, se ha sometido a alguna otra cirugía y te dicen que no usted se da cuenta suelen mentir sí, fíjate que eh, por eso en la entrevista con el paciente podemos tardarnos hasta una hora conversando, porque necesitamos como médicos buscar datos que sean reales y mira lo que pasa, cuando un paciente le miente al médico ...y el médico se da cuenta... ...o sospecha... ...en ese mismo punto ya la paciente... ...está descalificada... ...no se puede operar... ...entonces si la paciente le omite algo... ...al cardiólogo... ...o le omite algo al neumólogo... ...o me omite algo... Eh, ...no califica porque... ...está atentando... ...contra su propia vida... ...si sufre de algo y no lo dice... y si luego en la operación... ...surge una complicación inesperada... Pues después de la cirugía va a haber problemas principalmente con la vida del paciente entonces nosotros lo que más nos preocupa es que las cosas salgan bien y si el paciente mismo no pone de su parte para que eso suceda, entonces no, no se puede y eso es muy importante que el paciente nunca omita información de su salud hay veces que no lo hace el paciente de manera intencional, sino que ha tenido algunas enfermedades alguna y se le pasa alguna cosa pero por lo regular el paciente eh, los pacientes son francos y son muy honestos con esto porque entienden que es en perjuicio suyo mismo lo que pueda eh, ocasionar si se falla con alguna información entonces yo quiero reiterar cómo hacer que la recuperación sea fácil primero organizar todo con respecto a la recuperación y tener a alguien que la ayude en todo momento. Segundo, tener en cuenta la alimentación no puede fallar. Ya tener una compra o alguien que se vaya a hacer cargo de los alimentos que va a consumir el paciente. Y recuerde que los pacientes dos semanas después de la operación puede comer de todo, pollo, pescado, habichuelas. Es muy importante que se alimente bien. También vegetales servidos, vegetales de todo tipo, frutas, yogur, queso. Al cabo de dos semanas ya comenzar a comer light para man mantener su peso en caso de que sea sobrepeso o mantener su estilo de vida anterior si es una persona que está en óptimas condiciones de salud. Hay otro tercer punto, pero preguntas, dudas. Bueno, doctor, primero vamos a la pausa y al regreso hablamos del tercer punto y también recibimos algunas llamadas y tengo algunas preguntas para usted a través de las redes sociales. Volvemos en breve, contando con Hernán Simón, nos acompaña el doctor Franklin Peña, nuestro cirujano plástico. Hablamos de las cirugías plásticas y cómo lograr una recuperación rápida y con muy buenos resultados. A usted que está pensando realizarse una cirugía plástica o se la realizó. Llévese de los consejos de nuestro cirujano. Pueden seguirlo también en las redes sociales, aunque está aquí en el programa. El doctor también está muy presente en las redes. Siempre tiene temas muy interesantes y siempre tiene la información a la mano. Para seguirlo, entren a Instagram y lo encuentran como Dr. Franklin Pena. Dr. Franklin Pena. Y también es muy fácil hacer una cita con él llamando a su consultorio, 809-535-6060 y el WhatsApp, 829-471-5842. Doctor, ya mencionó que prepararse para la recuperación y la alimentación son dos factores importantísimos para que la cirugía plástica termine muy bien. ¿Cuál es el tercer factor? El tercer factor consiste en los detalles adicionales a la cirugía, faja, masajes. Fíjate que muchas veces las pacientes quieren usar la faja por seis meses, no es necesario tanto. Y hay otras que no la quieren usar nunca. Hay veces que los masajes se ofrecen y tienen mucha, mucha utilidad, pero después de una semana de la operación. Pero hay pacientes que quieren comenzarlos al día siguiente de la cirugía y está demostrado de que en los primeros días los masajes son muy poco útiles y suman muy poco al resultado de la operación. Los masajes influyen en que el proceso inflamatorio sea más acelerado. Si vas a durar inflamada dos meses, dures un mes y si hay alguna retención de líquido en la zona donde se ha hecho la cirugía, algún edema, permanezca por más tiempo pero por sí solo los masajes no logran nada. Hay veces que los pacientes entienden por igual que la faja es la que logra los resultados y la faja igualmente influye en que la recuperación sea más pronto, que la inflamación esté controlada. Utilizar la faja desde el principio de la cirugía y por dos meses después de esta es lo indicado. Inicialmente después de una lipo, de una abdominoplastia, o incluso de una cirugía de mamas, se utiliza una faja, una ropa de compresión, brasier o faja en el cuerpo, o incluso algo que se llama barbicuello cuando hacemos la lipo en la papada. Por lo regular, en el caso de la cara, utilizamos por dos semanas este vendaje. En el caso de los senos, lo usamos por uno o dos meses, dependiendo de la paciente. Y en el caso del cuerpo, dos meses, cuando el lipo, escultura o abdominoplastia regularmente utilizamos dos fajas una que se llama de primera y una que se llama de segunda postura que es ya una que tiene más presión un poco más rígida pero a la vez que cubre más zonas del cuerpo para que así la paciente no se vaya a lastimar si al principio le ponemos una faja muy dura o muy rígida puede lastimar la piel o lastimar la herida y con respecto a los masajes, se comienzan recomendablemente a la semana de la operación. Y el por qué es muy, muy fácil de determinar. Cuando hay una cirugía plástica siempre hay incisiones, hay heridas, que por pequeñas que, seas, eh, que sean, son una puerta de entrada de microorganismos o de bacterias que pueden contaminar y producir una infección en la cirugía de modo que es muy importante que haya pasado una semana para que así si el riesgo de esa manipulación de los masajes no vaya a contaminar las heridas no quiere decir que el 100% de las pacientes que se dan masaje al segundo o al tercer día se van a infectar pero si hay una posibilidad mayor, si hay un 30% de posibilidad de que se infecte una herida por manipulación temprana pues mejor no vamos a probar a ver si pasa o no. Así que le damos una semana, después de una lipoescultura o después de una abdominoplastia antes de comenzar los masajes. Y ahí viene un paréntesis, es muy importante igual que la paciente se asegure, doctor, doctora, cirujano o cirujana plástica, ¿dónde me puedo dar los masajes? ¿Dónde usted considera que es seguro? Pregúntele a su médico dónde quedarse, dónde darse los masajes, dónde hacerse los exámenes de laboratorio. Eso es fundamental. Hay muchos laboratorios que cumplen con todas las normas y que los resultados son muy seguros y muy confiables. Sin embargo, hay otros que no tanto, que podría yo tener un resultado de que tienes la hemoglobina en 13 y puede que no, que haya un error y que la tengas en 10 o en 11 y luego de la operación vamos a tener cambios y no vamos a saber por qué y a descubrirlo tarde no va a servir de nada de modo que es muy importante asegurarse de estos puntos ya, doctor hay pacientes tercos y qué pasa cuando usted le dice una cosa no te lo un masaje en ese sitio y va y se lo da en ese sitio luego vienen donde usted le dice mire doctor porque esto lo tengo así ¿Qué responsabilidad tiene el doctor en ese en, en esa circunstancia Lamentablemente el, el doctor es el responsable de que la paciente salga bien. Desde que la paciente se opera, todo lo que pasa es por la operación. Entonces fíjate que en ese caso nosotros, los cirujanos plásticos y cualquier médico que puede elegir a sus pacientes, porque si uno es cirujano de trauma o cirujano obstetra eh, y está de guardia en una clínica y le llega a una paciente, le tocó esa paciente y ya le tocó no es como en cirugía plástica eh, quizás en otras especialidades como neurocirugía, cirugía de columna que no sea nada traumático ni de emergencias el paciente eh, perdón, el médico puede seleccionar a qué paciente operar o no y lo ideal es que el paciente confíe en su médico pero el médico también necesita confiar nosotros también necesitamos confiar en que el paciente va a poner de su parte y que va a ser la cosa que le indicamos por eso pasamos tanto tiempo estudiando, investigando y formándonos para tener la mayor seguridad para los pacientes pero en el caso de cirugía plástica sobre todo, que los pacientes supuestamente están sanos nos ayuda mucho esa confianza que podemos tener en que el paciente se va a cuidar en que su familiar le va a ayudar con todo, eso es fundamental cuando nos damos cuenta en la consulta de que el paciente no califica no no podemos superarlo de que el paciente no va a poner de su parte de que está que viene de fuera y va a ir a unas vacaciones y de paso se va a operar esos detalles así realmente hacen que el paciente no sea el candidato ideal y es preferible no operarlo porque se va a poner en riesgo a sí mismo y también al médico y a su equipo de modo que es muy importante esa confianza del médico en el paciente y del y de el paciente en el médico pero cuando la paciente no cumple el rocío y se da los masajes al segundo o al tercer día y luego viene la semana con un hematoma o con moretes o con dolores muy grandes ¿y ¿qué pasó? le preguntamos y la paciente suele decir no, porque qué dice tal cosa? pero y entonces ¿qué pasó? y te habíamos dicho que no, no pero que mi amiga me dijo entonces, pues si tu amiga entonces no ahí de todos modos tenemos que atender al paciente y tener paciencia pero preferimos detectar a tiempo el tipo de paciente que no es confiable para llevar a cabo la operación ya, doctor tengo una pregunta para usted antes de irnos eh, a la pausa, esta chica dice por favor, por favor, pregúntale a Franklin, me realicé un abdomen hace nueve meses ya estoy mucho mejor, pero mi cicatriz ha quedado muy oscura ¿Hubo algo que yo hice mal o fue algo, responsabilidad del médico que me haya quedado la cicatriz de esta manera? Muy buena pregunta hay diferentes causas por las que la cicatriz puede quedar oscura la mejor referencia es una cicatriz anterior que ya la paciente haya tenido de una cesárea, de algún trauma, de alguna herida. Si no tenía ninguna cicatriz o si tenía alguna y esta cicatriz estaba bien y de color normal y la nueva está oscura, las cicatrices maduran entre seis meses y un año. Ojalá que fuera instantáneo. Hay pacientes que a los dos meses su cicatriz ni se nota y hay otros que pueden tardar hasta un año. Pero entre seis meses y un año es cuando la fase de remodelación de la cicatriz es un proceso eh, Interno del cuerpo dura de seis meses a un año. Y en esa fase de remodelación es cuando ya la piel vuelve a su normalidad. Si la cicatriz de ella solamente está oscura y no está elevada sobre la piel, no tiene hipertrofia ni tiene queloide, entonces puede seguir esperando. Pero hay algunas cremas que ayudan mucho a que se aclare. Ahí es bueno que visite a su cirujano o a un dermatólogo. Incluso hay algunos tratamientos de láser que ayudan muchísimo pero hay pacientes que pueden hacer una reacción al hilo puede, si le dio sol a la cicatriz antes de ese periodo antes de los seis meses, la cicatriz se puede manchar y oscurecerse hay cicatrices que en vez de oscuras se ponen muy rojas y entonces ahí depende de cada caso tendría que verla, por lo regular hay tratamiento, hay tratamiento que va inyectado en la cicatriz, hay láser para la cicatriz y hay cremas, dependerá de cuál es su proceso Pero por lo regular es un tema in, Intrínseco de cada proceso De cicatrización de cada persona Muchas veces el médico no Tiene la, la Así como la responsabilidad De que mira, quedó mal Porque el médico lo hizo mal Porque el objetivo, si fue una cirugía Plástica, es que no se vea Y los médicos buscamos la forma De que la cicatriz quede muy oculta O que sea imperceptible ...y por más bien que hagamos el trabajo... ...hay veces que aún así el proceso de cicatrización... ...de cada paciente no nos ayuda... ...y hay que ponerle otros tratamientos... ...sin embargo, si la paciente tuvo un trauma... ...una herida... Un, ...llega a un hospital y quizás ahí no hay... Eh, ...la sutura indicada... Eh, ...o no hay un cirujano plástico... ...y el objetivo es... cerrar la herida... ...puede ser que si no se usa el hilo indicado o no se usa lo adecuado o no hay las condiciones la herida no quede bien y ahí sí, pudo haberse hecho mejor pero hay casos en los que la estética no es lo más importante sino de tener un sangrado o cejar una herida para que no se infecte Bien, vamos a una breve pausa amigos al regreso continuamos conversando con nuestro cirujano plástico el doctor Franklin Peña Sigue escuchando, consultando, con Ana no. Escuchas CDN 92.5 Santo Domingo, Sur y Este y 89.7 Toda la Región del Cibao. Growing by Yasmin García somos el Centro Psicológico de Pedagogía Clínico Infantil por Excelencia de la Romana, terapia del habla, estimulación temprana, acompañamiento escolar, tutorías, alfabetización para sordos y trabajamos con las familias en general. Trabajos personalizados por hora y con servicios a domicilio. Visítanos en la calle Espaillat número 135, casi esquina Héctor Renegil, en el segundo nivel de la Plaza Reyes. Reserva tu cita al 809-832-1611 y a nuestro WhatsApp 809-228-9864. Búscanos en las redes sociales Growing by Jasmine García. Sabemos que dormir bien. Previene enfermedades como la hipertensión arterial. Por eso fabricamos un cili. Dormir Sili es vivir saludable. Una madre fantástica quiere lo mejor para su hijo. Y nosotros queremos lo mejor para ella. Compra dos latas de CereLac 24 meses. Regístrate en madrefantástica.com.de para participar en las rifas semanales de Kids de Belleza. Y puedes ser una de las 10 ganadoras de un día de spa en un hotel de lujo. Conoce más en nuestras redes sociales momandme.do Nestle. A gusto con la vida. Para niños a partir de los dos años. Y tu papá Jumbo. Claro que yes. Y tu papá con tu papá. control a tiempo. Con Seguidet, Seguidet 1, anticonceptivo oral de emergencia, un producto de laboratorios alfa. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. ¿Te gusta cómo se escucha este programa en internet? El mejor audio. Garantía de permanencia en el aire. El servicio de expertos. Desde Los Ángeles, California. Para Latinoamérica y el Caribe. 829-249-7321. Para Estados Unidos y Canadá. 1-800-737-6640. Dominican Internet. El mejor audio de la red. Una empresa de Rudy Morel. Con la salud no se juega, por eso al momento de pedir un genérico, siempre pido Genéricos Alfa, el de la Franja Roja, un producto de Laboratorios Alfa. Encantada con mi gente de Camila, marca de ropa dominicana femenina diseñada y elaborada para satisfacer las necesidades de la mujer de hoy. Con una línea multifacética, versátil y moderna para una mujer visionaria y emprendedora que lucha por conquistar sus propios retos. La encuentras en las principales tiendas por departamentos del país. Síguenos en las redes sociales arroba Camila Casual. Conectándote a la página del centro puedes ser parte de mi comunidad del chatbots www.centrovidayfamilia.com Consultando con Ana Simón. Eh. Consultando con Ana Simón. Amigos, estamos de regreso. Nuestro cirujano plástico, el doctor Franklin Peña, en cabina. Pero ustedes pueden encontrar también al doctor en las redes sociales. Él está en YouTube, en Instagram. Búsquenlo como DR Franklin Peña. El doctor también tiene eh, todo un equipo preparado para recibirles y contestar sus preguntas. Solo tienen que escribir al WhatsApp 829-471-5842 y 809 535 535 6060 -60. El doctor consulta en PlastiMedic en la calle Sócrates Nolasco, número 4, en el ensanche Naco. Vamos a pasar, doctor, a responder una preguntita más. Lamentablemente se acabó el tiempo, pero el doctor estará muy pronto por aquí. No se, no se preocupen. Esta pregunta, doctor, dice... Buenas doctor. Estoy interesada en realizarme un aumento de los senos y con implantes, pero soy una mujer que tiene problemas de anemia. Ya me he hecho dos chequeos y dos doctores me han preguntado que si es necesario realizarme de verdad la cirugía y me han dicho que no. Quiero saber qué tengo que hacer para ser candidata para poder realizarme mi sueño, ya que es mi, mi sueño de hacerme la, los senos, dice ella muy buena pregunta, fíjate que es algo común tener anemia, quizá por algún sangrado menstrual anormal o por alguna anemia ferropénica crónica, es muy importante visitar al encargado al especialista de la sangre que se llama hematólogo, y nosotros contamos con hematólogos que tienen mucha experiencia en cirugía plástica y cómo preparar a los pacientes. Esto se puede llevar desde dos semanas hasta un mes, hasta dos meses, depende del tipo de anemia, pero tiene solución. No he tenido ninguna paciente que nuestro hematólogo no haya podido ayudarle a que su hemoglobina suba, porque hay veces que es un problema anterior, un problema crónico que tiene muchos años y la paciente no le va a subir la hemoglobina en una semana sino que necesita trabajarse poco a poco ver cuál es la causa de su sangrado y regularmente tiene tratamiento, así que nada más tiene que visitarnos o llamarnos y la ponemos en contacto con el hematólogo para que haga sus chequeos y sus revisiones podría tener alguna enfermedad de la sangre, alguna farsemia, talasemia o algo que pueda influir, pero eso solamente con el hematólogo podemos con, conversarlo y estar seguros de si se puede operar o no. Bien, amigos, pueden seguir al doctor Franklin en las redes sociales de R. Franklin pero En modo de resumen, doctor, entonces, ¿cuáles son los pasos para tener éxito y que una cirugía salga muy bien en poco tiempo? Que la recuperación sea fácil depende, primero, la selección de su médico, investigue quién es su médico, donde se formó, donde está acreditado, en Google es muy fácil poner el nombre de su doctor y ahí hay bastante información, al igual que en YouTube. Número dos, ya cuando usted tiene la selección del médico, tenga plan...